¡Bienvenido cooperante! Nicaragua es quizá el destino que en nuestro viaje es más complejo. Si vienes desde un entorno de ingeniería, te vas a encontrar un reto muy notable en este destino. Pero no queremos asustarte. Aunque quisiéramos, sabemos que eres difícil de echar hacia atrás. Los retos no te suponen más valor del que tienes. De hecho, los encuentras desafiantes y eso es tu estúmulo. Quiero agradecerte que estés dedicando tu tiempo a esta aventura. Espero que al final del recorrido hayas aprendido algo que no conozcas de ti mismo o de la historia que a continuación te presentamos. Por lo menos espero que te lo pases fenomenal en este recorrido. ¡Hasta pronto! Estás un poco nervioso. Sabes que el trabajo que tienes por delante no va a ser fácil. Estás con tu familia en el salón de tu casa y les estás explicando qué vas a hacer exactamente en Nicaragua. Tu padre no estaba muy convencido de que te quisieras dedicar a la cooperación. Él quería que trabajaras en una empresa privada, en el sector energético. Sabe que allí hay mucho dinero, pero a ti no te preocupaba eso. La ingeniería era tu disciplina y, como tal, el dinero por el dinero no te estimulaba lo suficiente. «Existen desafíos mucho mayores», decías a tu padre. Y él seguía comiendo sin decir palabra alguna. «¿Me pasáis la sal, por favor?», dices. Tu padre te la alcanza. Tu madre interrumpe el silencio con mucha mano izquierda y te dice «Hijo, estamos muy orgullosos de ti, te vamos a echar de menos. Queremos que hagas lo que más te apetezca, y es importante que trabajes en el desarrollo de todas las regiones del mundo. A veces pienso en cómo podríamos haber vivido sin darte lo mejor, y pienso en aquellas familias que no pueden dar a sus hijos lo mismo que nosotros te hemos dado a ti. Te levantas en el avión. ...estabas intentando dormir... ...pero las turbulencias te han levantado... ...piensas en tus padres... ...a tu lado está sentada una persona de tu edad... ...parece nicaragüense... ...la has escuchado hablar con la zafata ...y tiene un acento inconfundible... ...está escuchando música... ...y reconoces inmediatamente el grupo que está escuchando... ...qué coincidencia, tu grupo favorito... ...decides sacar un libro para leer en el trayecto... ...abres tu mochila y sacas un libro... ...entonces notas que la persona de tu lado... La misma que escucha música, mira el libro fijamente. No puedes evitar mirar a la persona, y ésta clava sus ojos en ti, con vergüenza. Os estáis mirando, sabiendo algo que todavía no habéis hablado, pero sabéis que está ocurriendo. Os gustan las mismas cosas. Para cortar el hielo, le dices «¿Te gusta la guitarra?». La otra persona no te ha entendido, tiene la música puesta y bastante alta, pero de inmediato se quita los auriculares y dice «¿Perdona?». Entonces le respondes con timidez. ¿Eres de Nicaragua? Jamás te hubieras imaginado que una persona que conoces en un avión pudiera tener tanta importancia en el futuro. Conociste a Laura en el avión y fue tu mejor amiga durante toda la estancia en Nicaragua. Os intercambiasteis las direcciones de email y te orientó en todo lo que necesitaste. De hecho, cuando saliste al hall del aeropuerto, te estaba esperando un conductor que te llevaría a tu destino. ...una comunidad rural en el departamento de Chinandega... ...y Laura no, no podía ser de otro modo... ...era de Chinandega. Mientras ibais en el coche rumbo a vuestro destino... ...pensaste que cuando la viste llegar en el avión... ...y se sentó a tu lado, no le diste importancia... ...pues no sabías que acabaría siendo tan buena amiga... ...pero una vez terminaste el viaje... ...al recordar la primera vez que la viste... ...en ese momento, ese momento será uno de los más importantes de tu vida... Entre esos pensamientos entremezclados, escuchaste de fondo la voz de Laura, que te decía «Ese es el volcán de San Cristóbal», y allí lo viste, imponente, delante de ti. El volcán representaba lo extraño, lo que no conocías. Nunca habías visto uno, querías visitarlo. «¿Lo has visto de cerca?», le dijiste a Guadalupe. No te respondió, y cuando la miraste, viste que estaba de nuevo con su música. Ella estaba acostumbrada a eso. En cambio, para ti, ¿todo es tan nuevo? Tras despedir a Laura, dejándola en la puerta de su casa, y tras haber intercambiado nuestros contactos, nos dirigimos hacia una población rural, donde me esperaba otra Laura, una cooperante, compañera de mi tutor académico. Nuestra misión era estudiar la viabilidad de un proyecto para el abastecimiento, el saneamiento y la conservación de los recursos hídricos de ciertas comunidades rurales de Chinandega. Laura y yo nos parecíamos mucho y, curiosamente, íbamos vestidos exactamente igual. Ese viaje estaba siendo el viaje de las coincidencias. A saber cómo terminaba ese día. De repente llegó un pequeño coche, que llegaba diez minutos después del mío. No creerás lo que pasó. Era Laura, la nicaragüense del avión, que venía conduciendo el coche de su padre. Había perdido tu contacto. ...y como estaba interesada en el proyecto que estabas realizando... ...había conducido hasta la localidad cercana a su casa... ...donde tú estabas... ...Laura, la cooperante, se quedó alucinada... ...en ese momento las presenté... ...Laura, esta es Laura... ...y me fijé muy atentamente... ...se parecían muchísimo... ...es como si fueran la misma persona... ...con distinta nacionalidad... ...pero la misma persona... ...Laura, la cooperante y tú... Recorríais los pueblos mirando las posibilidades de poner contenedores de agua, recolectores de agua de lluvia, estudiando los desniveles del terreno y la composición del terreno. La tierra era preciosa, verde y salvaje, como a ti te gusta. Laura, la cooperante, era geóloga e ingeniera civil. Aprenderías muchísimo de ella. En cambio, a ti te gustaba más lo relacionado con la química del agua, así como la hidráulica. Sabías que tenías muchísimo que aprender todavía, ...pero recordabas muchas lecciones... ...de las clases de hidráulica... ...que hablaba de energías asociadas a la posición del agua... ...presiones en las tuberías... ...golpes de ariete... ...recordabas conceptos de coagulación... ...floculación, lagunaje y muchas más cosas... ...tenías tantos conceptos en la cabeza... ...que necesitaban salir a la realidad... ...que no podías creer que realmente fueras a construir algo real... ...una obra de ingeniería... ...que pudiera ser usada por toda una comunidad... ...a fin de cuentas... Tu conocimiento debía ser realizado para poder seguir creciendo. Sabías que practicando la ingeniería podrías mejorar tus proyectos hasta conseguir que tu padre y tu madre se sintieran orgullosos allí donde estuvieran.